Pues, eh, hoy he cogido el cacharrito, lo he puesto, lo he encendido, he estado esperando a que sea una hora un poquito razonable, ya un poco, son las 8, y, eh, bueno, he puesto el primer preset, que es este que veis aquí, el 000, eh, que es el 1, y está basado en un Amplifender, un, ampli un, un Baseman del 59, ¿vale? Y aquí me he quedado, ¿vale? Es que no hace falta nada más. Es que yo con esto ya soy feliz, con este preset. Tenemos las cuatro escenas que, que podéis ver aquí. Tenemos crunch, que sería el ampli con el, con el volumen a tope, pero eh, con el, la, el drive, eh, digamos, la, la, el drive de entrada más bajo. Ahora lo vamos a ver todo en la pantalla porque lo estoy capturando también en la pantalla, en, en el editor. El Cranked, que, que lo que hago es que le subo el Input Drive también. El Drive, que ya es a toda pastilla, pastilla no castilla, sino pastilla. Y Solo, que creo que lo que hace es activar el, el Drive también. Bueno, vámonos a, al Crunch. Y es un preset muy dinámico. Esto sería la pastilla, estoy usando la misma guitarra que he usado estos dos días, que es la Squire Telecaster Custom 2. Esta será la pastilla de agudos, esta la pastilla de graves. Que en mi, mi forma de tocar, pues, yo lo que hago siempre es tener la pastilla de graves con el volumen en torno al 3. Para que suene bastante limpio, como podéis escuchar. Y luego, cuando quiero distorsión, la, le cambio a la pastilla del mástil. ¿Vale? Así no tengo que pisar ni pedales. Esto lo hace perfectamente, puesto que... El, el sonido se limpia muy bien ¿Vale? También incluso aunque estuviera a tope Está la pastilla del mástil a tope eh, Si toco flojito eh, Suena limpio Si toco más fuerte suena más fuerte Lógico No suena más fuerte eh, Satura más y suena más fuerte. ¿Vale? Entonces, pues yo tocaría así. Esto me lo llevo un bolo y con esto ya tengo suficiente. suficiente y cuando toco el solo, pues le cambio de pastilla ahí he metido un par de notas eh, de jazz como dice bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? tenemos la la entrada, que ya lo, lo he modificado, lo vais a ver ahora aquí en la pantalla lo he modificado para quitarle el gate ¿Vale? El gate no me gusta a mí en general Salvo que sean cosas muy rockeras Con mucha distorsión, no le hace falta Entonces, eh, aquí le he quitado el gate Todos los, los, la, los bloques están desactivados Efecto, amp, cap y reverb Si entramos en amp Como os decía antes, en, el, en esta escena El input drive está, digamos, por debajo de las, de las 12 Pero el master está a tope ¿Vale? Eh, yo no me meto en, en más historietas salvo que me hiciera falta. Yo básicamente lo que cuando edito algo me meto aquí en esta ecualización básica: bajos, medios y agudos, eh, agudos altos, presencia, que son los típicos controles, le voy a dar un poquito más de presencia. Típicos controles que tiene que tiene un ampli, ¿vale? Y poco más. Si acaso a lo mejor el nivel, si, si veo que está demasiado bajo o demasiado fuerte, y poco más. Por ejemplo, si subo mucho el Input Drive y como tengo el master a tope, a lo mejor tengo que bajar un poquito el nivel. O no. Vale. En cuanto a cab, tengo aquí dos simulaciones de, de fábrica, de altavoces de, que vienen de fábrica. Los dos 4x10, que sería lo típico de un baseman. Una capturada con un micrófono, un SM57. Y el otro con un... este creo que es un Sennheiser. No recuerdo lo mismo, el 121. Pero bueno, eh, lo mismo da. Que no da lo mismo, pero si, si grabo algo, si hay si, si se escuchan las sutilezas eh, La reverb tiene puesta una que se llama Studio Que creo que lo que hace es emular la reverb de un, del estudio Es decir, no es una añadida, sino como si estoy en una habitación grande y, y rebota un poquito el sonido Veis que no es muy, muy pronunciado Ahora sí Y en economía, eh, perdón, cualidad, eh, economy. Creo que le puedo poner normal, ¿vale? Me va a subir la CPU, no, se ha quedado más o menos igual. Para tocar en directo con la economy o la normal sería bastante. Si le pongo el high, en este caso, pues tampoco me está subiendo mucho. Lo voy a poner ultra high. ¿Vale? Pues no, se, se me ha ido. High. Ya seguramente voy a tener que cambiar de preset. Ya vuelto. La dejamos en, en normal Veis que se me ha puesto aquí el warning Se ha llegado, se pasa del 85% por ahí Y ya no, no, no puede vale Podría solucionarlo quitando bloques que no uso Por ejemplo, si no voy a usar el compresor Si no voy a usar el chorus, si no voy a usar el flange eh, Pues los quito bueno Y una un, estos dos pedales los voy a usar el Tanto el drive como el delay Entonces vamos a entrar primero en el delay eh, aquí viene por defecto. Eh, no, no, esto lo puse yo antes, el Studio Tape. Sí, vale, pues lo dejamos este tal cual. Lo voy a activar dándole al, a la barra. Un delay bastante sutil. Lo voy a subir un poquito aquí a ver qué pasa. Y el Drive, lo voy a apagar el Delay Y en cuanto Drive Pues aquí trae un Fuzz El B Bender Le voy a poner uno un poquito más típico Hendrix Que sería, por ejemplo A ver qué veo por aquí El PI Fuzz A ver si hay alguno que tenga el Octave Que me gusta a mí mucho Aquí está, este... los activo. Esto yo ya tengo bastante Yo ya no necesito más Puedo entrar en muchas más profundidades Pero con los controles básicos Aquí tengo el Drive El, el Tone que, que creo que está bien No hace falta tocarle aquí nada El Amp Aquí no le tocaría nada Suena bien tal cual está Depende de la guitarra En Cap tampoco tocaría nada En Delay eh, Le he tocado un poquito el Mix Y ya está Yo con esto ya ya puedo salir a tocar por cierto, el, el, la escena que más me gusta es la que se llama Cranked la segunda que lo único que se diferencia con respecto al bueno, o sea, hay varias diferencias. Una es el input drive a tope y luego el bajo lo, lo, lo, lo, lo tiene bastante, medios y agudos muy altos. Y para solo ponerle pues, activo el drive y ya está. Hasta aquí de momento.